Vamos a comenzar. Remind. ¿Qué es, el, ¿Qué es el Remind? El Remind es esta herramienta que el TEC de Monterrey ahorita nos está recomendando para comunicación con nuestros alumnos. Es tan simple, tan sencillo como decir, es el WhatsApp académico. Bien, profesores, ya entraron a Remind.com. Del lado izquierdo vamos a tener todas las clases que yo he creado o que estoy unido. Aquí dando clic en el botón donde dice Create a Class, ustedes dan clic. Les pregunta, ¿cómo quieres llamar tu clase? Me dice, ¿qué código de clase quieres tener? El código de la clase es el, el número o el identificador para poder invitar a los alumnos. Y tiene que ser único. No puede haber dos clases dentro del Remind con el código igual. Y le van a dar Create. De esta manera, ustedes van a crear estos grupos de personas que se van a estar comunicando. El perfil es de cada profesor, de cada usuario. Es cómo quiero ser notificado y cómo quiero manejar los horarios de comunicación. En su pantalla del Remind, denle clic del lado izquierdo a donde dice su nombre. Denle clic a esa flechita y van a seleccionar el Account Settings. Ya que están ahí, tienen la posibilidad de cambiar su foto, poner el nombre que ustedes necesitan... Y en la parte de abajo, pues viene mis nombres, ya mi, mi información personal más completa: mi nombre, mi apellido, el país donde estoy. Ah, aquí puedo cambiar el password en caso de que lo requiera. Y viene el rol con el que yo generé esta cuenta: tiene que decir teacher. Ahora, del lado izquierdo, den clic donde dice notification preference. Aquí están todos los medios de comunicación que el Remind les va a estar mandando a ustedes cuando algo sucede dentro de esta plataforma. Pero lo más relevante, profesores, es lo que está abajo. Las horas de oficina, eso es lo más padre del Remind. No es como el WhatsApp donde en todo momento me pueden escribir. Yo voy a definir aquí cuál es el horario en que yo estoy solicitando que los alumnos puedan comunicarse. Entonces el alumno, ¿qué va a pasar cuando se quiera, quiera mandar un mensaje fuera de esos horarios? ¿Lo va a dejar? Sí, pero le va a mandar un recordatorio de, oye, recuerda que ya no es horario. El profesor decidió que no. Ojo, no es el perfil de la clase. Es el perfil mío, ¿sí? De cada usuario, para todas sus clases. Ya que hayan configurado sus horas de oficina, nos podemos ir también del lado izquierdo, donde dice las integraciones con otras apps. Estas integraciones me van a permitir a mí, desde el Remind, el poderme comunicar o jalar información, por ejemplo, con Google Drive. Yo uso mucho Google Drive, yo tengo toda mi información en Google Drive. Desde el mismo Remind me dice, archivo de Google Drive, lo selecciono y él se encarga de mandarlo a los alumnos. Y entonces ya vamos con la parte del uso. Si me voy a Message, entonces aquí yo ya puedo mandar un mensaje. Y pueden ver del lado derecho que me dice, mira, puedes, aparte de tu eh, texto escrito, puedes subir una foto, un archivo. Como tengo conexión con Google Drive, puedo jalar información de Google Drive. Solamente lo voy a poner Send para poderlo ver rápidamente. Y ahorita que le di Send, ya le debió de haber llegado la notificación en su celular. ¿Qué pasa cuando doy clic al mensaje? Que dice Apps y herramientas y hay una flechita a la derecha. Y me dice, mira, este es el alcance que tuvo tu aviso. Me da el impacto que tienen mis avisos y mis comunicaciones. Si me voy al settings, más abajo viene el tipo de mensajería que queremos manejar dentro de este grupo. Esto ya es por grupo. Quiero que entre todos se puedan comunicar, que inclusive entre ellos puedan mensajearse, le voy a poner aquí el on. Quiero que nada más se puedan comunicar alumnos con alumnos, padres de familia con padres de familia, profesores con profesores, le voy a poner basado en roles. O no, yo quiero que únicamente los alumnos puedan comunicarse conmigo como profesor, o sea, deshabilitando la comunicación entre ellos mismos, le voy a dejar aquí en el off. Más abajo viene los propietarios de la clase, lo que serían los profesores. Yo aquí puedo agregar también a otros propietarios. En el apartado de People, también está la posibilidad de que yo los agregue manualmente. Yo de clic en Add People y con un, los puedo escribir manualmente o con un copy-paste. Del lado izquierdo, ahorita que estoy en Add People, viene también uh, la opción de imprimir PDFs y abajo viene la liga. Aquí está la liga donde... También le puedo dar copy, puedo pegar en mi Blackboard, en mi Canva. Recuerden, jóvenes, que esta es la liga de comunicación del Remind.